Somos de Oda troll y queremos saber qué número tiene. Ah sí, espera un segundo. Troll. Bueno, no, no sé si habréis visto este vídeo que hice recientemente. Momento troll, mi PC me cabrea o mi PC me putea se llamaba antes, pero tiene una notificación de copyright por el audio del sonido del el audio del minuto 03 así es este? oh, espera un segundo así oh, espera un segundo es este ah, sonido de atrás y queremos saber qué número tiene así oh, espera un segundo o por este silencio o su así Ah, sí. en un cambio segundo. este vídeo ahora por ahí también tiene más este au el audio que grabé yo lo grabé que no le habla City y grabé la voz de Hola, de Badatron", y todo eso lo grabé yo así que no sé de dónde sale que el copyright es tuyo. y en los otros vídeos de momento Troll no ha salido y aquí más tarde ah, también no. debe salir este. Bueno. Pues... Más tarde... ¿Qué puse Ay. Más tarde también debe salir este sonido. ¿Esto? Porque está grabado aquí cuando... Momento troll. <risa> ah, no. Momento <risa> troll. <risa> ah, o sea, no es el mismo audio. Hola, somos de... Bueno. O sea, pero en los otros vídeos... En no, sí. En no, sí. Espero... Los otros vídeos de Momento Troll no salen aquí en copyright. En... Solo tiene este de Momento Troll. Solo este tiene copyright. Los otros Momentos Troll no tienen notificación de Momento Troll. No hay pulsa luz. Los otros momentos troll que también deben tener ese ruido. En el minuto 03. Ya pulsaré. 2, 3. 3, 3, 1. ¿Era el 3? Sí, creo que sí. ¿Esto no carga? Hola, somos los de atrás. Y queríamos saber qué número tiene. ¿Qué número tiene? ¿Qué número tiene? ¿Era el 3 o era el 2? Ni me acuerdo, tío. A ver. Un momento, pero vamos a ver. Estoy buscando en qué. ¿En qué minuto? ¿Sale eso? A ver, ¿Dónde estaba esto? Configuración del canal. Eh, eh, aquí era copyright. No. ¿A ¿Dónde estaba lo de copyright? Ya ni me acuerdo dónde estaba lo de copyright. Ah, sí. Aquí. ¿Sale esto? Ahora mires, si es el 3 vol 2. Sí, en el minuto 3. No puedo aceptar porque. Yo no he puesto música ni nada. Me han troleado. No, no, sí. así. no, no sí. A ver si. Eh, vamos a ver otro momento, troll. Estaban por ahí. Otra intro del momento, troll. Esta. Y tampoco la, la, la sal, saldrá. Tampoco tienen copyright, ¿no? Eso. Ah, son músicos de otro y queremos saber. Así. ¿Ves? Así. Es lo mismo. Así. Así. ¿Es lo mismo. Y este no lo tiene, ni los otros tampoco. El mismo ruido. No, no, no, sí, no, no, sí. no lo entiendo. Y vamos allí. Edito. Y por si fuera poco, me troleó. Ahora me llega una notificación de copyright. Min. 0 3 guardo los cambios y no me deja por las reclamaciones de terceros. Así que tengo que hacer el truco que expliqué en otro vídeo. Que ya también pondré el link por pues, si no lo habéis visto y todo eso. O sea, haciendo spam total de mis vídeos. Pero bueno, tengo que ir aquí. Toma, corto esto. Me voy al vídeo. A ver. Me está troleando. Me voy al vídeo, me contará una visita más. Una visita falsa más. Que no sé por qué Google te da cuenta. Cuenta. Y ahora. Tengo. Ahora sí que puedo editar. Guarda. Ahora en principio se guarda. Sí, ya lo sé, 03, 003, por eso no lo carto, ¿vale? Pero cero, qué raro. No, cómo se? Dios, no. no, al revés. Pero dos puntos Pero tres. Ahora Ah, sí, espera un segundo ya. y ahora ya sale la no. publicidad del otro que el otro la está cobrando y yo no he aceptado pero ya le sale la publicidad de aquí y el cobrando porque yo estoy editando el vídeo desde aquí en vez de poderlo editar por culpa de cooperar lo tengo que editar desde aquí y entonces mira aquí tenéis el vídeo ese que os decía de... Que no deja editar y tienes que entrar en tu vídeo. Cuenta visita, cuenta publicidad. Entonces cobran los que no han hecho nada. Una cosa que he dicho yo, me lo cuenta. En, en vez, y los otros vídeos de Momento Troll que también tienen el mismo sonido, no los capta. Mira, Rumble Fleece es la empresa que me ha denunciado. Y hace, y hace música, que puedes pagar música para hacer, ¿cómo se llama? Para ponerla en tus vídeos y así, ¿vale? Pero yo no he usado su música, yo lo he grabado con el y mi voz. ¡Cojones! Pim, pim, pim. No, sé, no sé si lo oís de fuera. ¿Por qué recibir la noticia de co contenido de copyright? Esa tecnología te se por tres razones. Ah, identifica el vídeo si se incorpora en el contenido. Youtube y no sé qué contenido y publicidad y no sé qué y la la la la vale vale pero esto no es mi caso yo he grabado grabé mi voz en la la city y los otros vídeos que de momento troll que también tienen eso no los pilla solo pilla el último por qué quieren cobrar de una cosa que no sea, que ¿Por qué han registrado un sonido tan raro? Mira. Si os gusta, dadle a like. No. Y si no, os jodéis.